En el momento de comprar un arma es importante que consideres todos los factores involucrados para asegurarte de que compres el arma adecuada para ti. A continuación se presentan algunas cosas que debes considerar antes de tomar la decisión de comprar un arma. ¿Qué tipo de arma necesitas? El tipo de arma que elijas dependerá de para qué la vas a usar. Para la defensa personal, el uso recreativo, caza, deportivo y la competición, existen diferentes tipos de armas. Investiga y evalúa cuál de ellas se adapta mejor a tus necesidades. ¿Cuánto estás dispuesto a gastar? El precio de las armas varía enormemente, desde las armas de fuego más baratas hasta las más caras. Ten en cuenta tu presupuesto antes de comprar un arma, y busca una que se adapte a tu presupuesto sin renunciar a la calidad. ¿Cómo funciona el arma? Asegúrate de que comprendes cómo funciona el arma que elijas antes de comprarla. Si no tienes experiencia con armas de fuego, es recomendable que visites una tienda de armas o un club de tiro y que pidas ayuda para comprender cómo funciona la arma que deseas comprar. ¿Cómo es el mantenimiento? El mantenimiento es una parte importante de la posesión de armas. Asegúrate de que entiendes los requisitos de mantenimiento de la arma que elijas. Investiga cuánto cuesta mantenerla en buenas condiciones y asegúrate de que dispones de los recursos necesarios para ello. ¿Qué requisitos legales hay que cumplir? Antes de comprar un arma asegúrate de que cumples con todos los requisitos legales en tu país. Esto incluye verificar si necesitas un permiso para comprar y poseer un arma, y si existen restricciones sobre el uso, transporte o carga de armas de fuego. Por último, preocúpate de practicar el uso con tu arma en algún de club de tiro que te sea asequible. Solo entrenado podrás usar bien el arma para cualquiera de los fines que la compres. Todos estos factores son esenciales para tomar una decisión informada al comprar un arma. Investiga y evalúa todas estas cuestiones antes de comprar un arma para asegurarte de que eliges el arma adecuada para ti.